Shiny, Moltres Shiny, es una broma ¡Pau! Tengo un Moltres contra un Moltres, claro que sí ¿Qué pasa compitruenos? Compitruenas, bienvenidos a Pokémon Let's Go Shiny, lo Bienvenidos chicos a un capítulo de gimnasio Preparaos porque hoy se vienen curvas y espero que el capítulo no se me haga muy largo Os voy a enseñar al nuevo equipo Pokémon porque lo he leveleado Fijaros los niveles, bueno, están un poco jodidos, ¿vale? <ríe> Perdonad esa situación. Pero fijaos, Albi y Adenito siguen en el top a nivel 28. Hugh nivel 27. Genjaro nivel 27. Son nuestros cuatro Shinies. Tenían que estar por encima de nivel sí o sí. Y Norman y Fredo nivel 21. De los Pokémon no Shinies, casi no hay ninguno que me dé confianza. Fredo... Ahora hablaremos de Fredo porque le vamos a dejar en el PC muy seguramente ahora mismo. Y Genjaro... Es un top, o sea, es un maldito top Mirad los ataques que ha aprendido A ver si puede aparecer, Genjaro Descanso, golpe Envite Igneo, que es brutal Fijaos el ataque que tiene y la defensa es ya La defensa es descomunal Pero descomunal Envite Igneo y cola férrea Un atacante físico más que interesante Con descanso, puto descanso Y golpe, que obviamente ya lo tenía eh, Tenemos también, a, a ver que vea eh, Fredo, Fredo no me da mucha confianza, no tiene ningún ataque interesante, pistola de agua, ya ves tú, y fijaos la defensa que tiene que es basura Mucho ataque especial, como ya sabéis, es un puto cadabra, pero muy poca defensa y eso, eso es bastante malo Es verdad que ves amoroso y tóxico, da mucho juego, maquinación, vale, pistola agua chicos, pistola agua Yo creo que la vamos a tener que dejar en el PC y llevarnos a, probablemente, probablemente, al señor, a ver que me acuerde, Aerodáctil, al señor Miguel, que también le he levelado hasta nivel 21 Aunque no ha aprendido nada, creo, o sea, no estoy muy seguro Ahora lo miraremos, pero creo que Miguel va a ser eh, el titular A ver, Miguel, ¿tienes algo aprendido? Me parece que no Este es el primero que he subido Y bueno, sí, he aprendido gas venenoso, le he quitado armadura ácida, que subía la defensa y he dicho ¿Defensa para qué? Eso es, para, eso es para, para huevones, nosotros somos leones, así que gas venenoso creo que es más interesante este Pokémon nos puede dar juego. O sea, nos puede dar bastante juego. Fuerza lunar, transformación, mimético, no sé. Es un Pokémon que puede llegar a ser bastante clave. Y luego, los demás, ninguno ha aprendido nada. Bueno, ¿Hugh? ¿Hugh ha aprendido algo? Creo que no. Puede eh, ser. Danzaleteo. Danzaleteo. No me acuerdo lo que le he quitado. Le he puesto danzaleteo, pero. Es que es atacante físico a priori. ¡Ay, ah, mordisco! Mordisco también. Le he quitado. Algo de tipo normal creo que tenía. De hecho, mejor que Mordisco, pero Mordisco me gustaba más por ser de tipo siniestro, que no teníamos nada. Así que, chicos, este es el equipo. Vamos a curar lo primero de todo porque... Madre mía, quería que nos hiciera largo el capítulo y llevo 5 minutos de presentación y de curar. Esto es increíble. Vamos a ir directos a por el gimnasio. Vamos a intentar ir directos a por el líder, que ya sabéis que tendrá 6 Pokémon casi seguro. Y no me da ninguna confianza. He subido a nivel 28, por cierto, porque el líder de gimnasio... Tiene Pokémon a nivel 28. Eso es más que opio, ¿no? Supongo. Así que vamos a ello. Curamos rápido y corriendo. Y me gustaría en el próximo episodio eh, mirar a ver si podemos conseguir ya a lo que sería el Squirtle Random y el Charmander Random. Porque mmm, me gustaría conseguir esos dos Pokémon antes de salir de esta zona e ir hacia la zona, digamos, de Ciudad Fucsia y toda esa, toda esa parte. Bueno, realmente todavía queda bastante. ahí. por la banda. Bueno, queda bastante. Pero bueno, no quiero, no quiero dejarlos aquí y tener que esperar hasta mucho más tarde, porque ya sabéis que están muy poco leveleados y entre lo que tarda en levelear y toda la historia, pues casi, casi mejor que cogerlos ahora. Así que nada, el próximo día lo miraremos, no lo voy a coger hoy, así que no os olvidéis de responder la pregunta del día, ¿vale? Porque creo que, creo que responder la pregunta del día es más que clave para tener un mote en esta serie, aunque ya, ya casi todos tenéis mote, o sea, es que no, no, no me da la vida ya... A ver, señor, quiero cortar este arbusto. ¿Me dejas? Gracias. Vale, cortamos nuestro arbusto y entramos al gimnasio. Ya sabéis que este gimnasio eh, podemos hacerlo o podemos intentar hacerlo sin derrotar a muchos súbditos. Vamos a intentarlo. A ver, hola. ¡Hola, señor LT surge! Vale, fijaos. Tres súbditos con los que no me gustaría luchar. De hecho, creo que al menos dos se pueden esquivar casi 100%. ¡Hola, a ver, ¿qué pasa? ¿Tengo que hablar contigo? Hola, oh, espérate el título, quizá no lo sepas, pero el teniente Surge es un hueso duro de roer, además de un experto en tipo eléctrico, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, no me das nada, no me dices nada, vale Vamos a poner el primero, vale, Hugh quiero que, que suba de nivel hoy, así que es importantísimo tenerle en el equipo, obviamente, o sea, quiero que evolucione Ha intentado evolucionar muchas veces y no le he dejado para hacerlo en cámara Vamos con nuestro seguro 100% que es Alvis sin duda alguna, así que venga Vamos a buscar en este cubo, solo y basura. En este cubo, es un cubo rojo, ¿vale? <risa> vale, solo y basura. Solo hay basura. Vamos a seguir. Y aquí, solo y basura. Vale, segunda línea. Aquí, solo y basura. So ¡No! Soy fail, soy fail, soy fail. ¿Cuánto vale el ejército de surge Era muy estricto con la ropa. Vale, primer combate del día, chicos. Vamos a solucionarlo rápido y corriendo. Como límite me gustaría llegar a por el líder... Antes del minuto 10, yo creo que nos da tiempo, ¿no? 5 minutos para un par de combates. Y Yo, yo, yo, yo, yo, yo, modelo, Tito. ¿Qué pasa, Tito? Vale, Sidra, Sidra Shiny, qué bonito. Qué fucking bonito. Vale, Sidra Shiny, muy bonito, pero mucho cuidado porque sigue siendo un puto Sidra, ¿vale? Así que, preparad. Nivel 25. Vamos con... Terremoto. A muerte, terremoto, doble equipo Ay, ay, no, no, no, no me juegues esta moneda No me juegues esta moneda Porque yo si no saco adrenito, a empieza y reducción Que se caga la perrilla esta terremoto Mátalo Poco eficaz, poco eficaz ¿A qué es poco eficaz el tierra? ¿Al lucha o algo de esto? Vamos con chupavidas Doble equipo otra vez No me fastidies Sidra que la tenemos A ver Sidra eh, bueno, no lo falla, madre mía. Supavidas, ahí está. Oh, oh, oh. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, Reventamos a Sidra de un solo golpe. Es muy eficaz y perfecto. Debilidad, vale. Fácil y sencillo de momento. Estupendo, estupendo. Combate rápido, así me gusta. Como debe ser, como debe ser. Al cubo azul, ha dicho, a ver. Eh, ¿Por qué no echas un vistazo al cubo de basura que hay junto al de color azul? Junto al de color azul, vale. Este de aquí puede ser. No, solo hay basura. Este. Solo hay basura, este Solo hay basura, en serio va a ser este de aquí Vale, un interruptor Un interruptor, vale Vale, pues ahora tiene que ser Uno que esté al lado ¿Será el azul? Vamos a ver si es el azul, yo creo que no va a ser el azul Pero probamos Probamos, es el azul Nada, no pasa nada, oh, vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Puede ser este, puede ser este Oh, segundo interruptor Segundo interruptor, vale, perfecto Podemos ir a por el líder. Voy a ir a curar, porque la verdad es que no me han quitado mucho, pero para asegurarnos el combate es serio. Vamos a ir a curar y nos preparamos para el combate. Vamos a ver, vamos a ver. Es importante, es bastante importante que evolucione nuestro Magikarp. Necesitamos a Guiarados en este combate Sé que a lo mejor no tiene buenísimos ataques A ver, no tiene malos ataques, vale Pero Magikarp es basura comparado con Gyarados Ya lo sabéis, o sea, Magikarp Magikarp Gyarados O sea, Magikarp Gyarados, vale Así que eh, no podemos dejar que... A ver, cúrame, enfermera Joy, por favor Sí, gracias eh, No podemos dejar que Magikarp en este combate no sea un Gyarados, vale ¿Podría haberlo evolucionado fuera de cámara? Sí, pero quiero hacerlo en cámara, vale Quiero que se vea este... Puto Guiarados rojo en vivo y en directo Estaría muy bien conseguir la Guiaradosita, Pero no sé cuándo se consigue en Pokémon Let's Go Y probablemente hasta después de la liga no se pueda Así que la vida es así Vamos a ver, vamos a ver ¿Con quién abrimos? Hugh, ¿cuánto te queda para subir de nivel? Esto es importante Esto es importante ¿Cuánto te queda? 1.900 Es un huevo Pero un huevo Y dudo conseguirla desde el gimnasio, eh Igual otro combate no está mal, ¿eh? Igual hacer un combate más... Uf, es que igual me la estoy jugando para nada. Igual me la estoy jugando para nada. Vale, talamos. Yo creo que lo mejor... Lo mejor va a ser abrir... Vamos a ir por aquí, que sabemos que no nos pueden pillar. Por aquí, por aquí. Perfecto. Vale, hola, Surge. Vamos a abrir con... ¿Con quién? Con... Miguel. A ver, Miguel podía aprender tramparrocas, si no recuerdo mal. ¿Quién podía aprender trampa? Había alguno que podía aprender tramparrocas. Lo vamos a mirar porque tramparrocas nos puede servir. Lo tenemos de MT, si no recuerdo mal. Estuche de MT es. Lanzarrocas, tramparrocas. Este, Genjaro. Lo que pasa es que Genjaro tiene muy buen set de movimientos. Muy bueno. Descanso, golpe, envite ignio y cola ferra. Le quité trampa rocas para enseñarle descanso, porque descanso me parecía brutal. Pero claro, trampas rocas. Es que no lo puedo aprender a nadie más, tío. Nadie más. Transformación lo puedo aprender Norman. Lanzarrocas lo puedo aprender Albi, que no me interesa. Mega -otar, solamente Adrenito Y foco energía. Pff, nada. Vamos a arrancar, yo creo, con Adrenito y reducción, que es una estrategia más que fiable. Padrinito stop, así que yo creo que reducción va a ser nuestro aliado Chicos, rezad por mí, vamos contra el LT Surge Hola señor, bienvenido al gimnasio de Ciudad Carmen, ¿acaso has venido a retarme? Ajá, pero si no levantas un palmo del suelo te atreves a enfrentarme Si estás Estás subido en una caja sí. hermano, ¿Cómo, ¿cómo tienes los huevos de decirme que no levanto un palmo del suelo? Tú sí que tienes chispa, pues venga vamos a librar un combate de alto voltaje mis movimientos te sorprenderán tanto que te quedarás paralizado No va a tener Pokémon de tipo eléctrico No, van a ser cualquier otra cosa Así que, combate contra el líder de gimnasio Contra el Lt Surge, chicos Levantad esas putas manos porque se viene Combate épico 6 Pokémon Lt Surge. No me jodas, Tangela Vale, Tangela, Shiny Te lo compro, te lo compro Tangela te lo compro, cuidado, eh Adrianito, reducción y vamos a lo seguro, nada más arrancar Nivel 28, lo sabía Lo puto sabía, reducción, vamos allá Vamos allá, rayo confuso Empieza fuerte, eh, empiezas fuerte, eh Ya te conozco, ya te voy conociendo Vamos allá, confuso, no te golpees, adrenito No te golpees, no se golpea, reducción Y ahora puede fallar, vale Vamos con otra reducción A ver qué más tiene, además de rayo confuso Reducción ya no está confuso Es un dios Es un dios Adrianito es top Es maldita mente top Ahí está Aumenta mucho Cola de dragón mm. Mm, Cola de dragón No me gusta cola de dragón Vale, ¿quién sale? ¿Quién sale? Pues no, pues no Pues no porque es tipo de dragón Vale, tengo dos Pokémon tipo dragón Y no quiero No quiero problemas Vamos con Albi, obviamente Que es tipo hada Y y no le afecta Así que Albi entra aquí de gratis Se viene el cola de dragón, imagino O el rayo confuso Cola dragón, cola dragón. Cola dragón, cola dragón. Que no me afecta. Y se va a comer un terremoto. Claro que sí, ahí está. Rayo confuso. Vale, Albi. No te golpees, hermano. No te golpees, compitrueno. Vamos. Dime que puedes. Dime que puedes. Está confuso. No se golpea. Se golpea. Vale, aguantalo bien. Terremoto. Vamos ahí. No me toques la muerte. No me toque la mano, Somos más rápidos ¿Ahora por qué no somos más rápidos ahora? Vale, ahí está Terremoto Y Tangela Uh, más de la vista Estupendo Estupendo Súper eficaz Teletransporte What? Vale, retira. Vale, vale, vale No he entendido nada Cuidado, cuidado Que viene, que viene Persia, Persia, Persia, Persian Cuidado que tiene algo de tipo veneno Casi seguro Nivel 29 Pensaba que estaba a nivel 28 Vale, vamos con chupavidas Soy más rápido Rayos, rayos solar Rayo solar A ver, rayo solar Es rayo solar, chupa vida, o ahí sea, está, recuperamos vida Vamos, vamos, poco eficaz Poco eficaz Cuidado con este rayo solar No me acuerdo de los tipos De mis Pokémon, pero creo que nadie Es muy neutro Miguel, a lo mejor, ¿qué tipo era? No, era Roca este, ¿no? No, Dragón bicho. No me la quiero jugar, vamos a. Vamos a hacer terremoto. Quiero ver cuánto me quita este Persian. Es el recante físico, Persian. Rayo Solar. A ver cuánto me quita. No me voy a quitar mucho. Albi es poderoso. Pero bueno. Bueno. No te golpes, no te golpes. No te golpes, no se golpea. Y terremoto que le debe quitar. Un PS. Un peso. Vale, es más rápido que yo, pero creo que da igual, ¿no? Aquí. Imagen. Para no perder rayo solar me, la, me da igual, se viene el imagen Y persian, amigo mío Te vas al carrer, vale Pokémon de nivel 29, debilitado Importantísimo, importantísimo Vale, que viene, que viene Que viene, que viene Tangela otra vez Seguimos, le mato un terremoto Y ya no estoy confuso Le mato un terremoto Y ya no estoy confuso, seguimos, cuidado, eh no me fío nada de este Tangela Yo no sé por qué lo ha sacado Porque realmente tiene cola dragón ¡Me haga el cuerno! Lo falla ¿Por qué es más rápido? Son todos más rápidos Son todos más rápidos Ay, Tangela debilitado Oh mamá, me haga el cuerno Vale, vale, me podía haber matado a lo mejor Ekans, ¿eh? Ekans, vale, Ekans Ekans te lo compro, Ekans te lo compro Ekans me gusta Creo que voy a hacer chubavidas, eh Ahora hace chupavidas A ver si recuperamos vida con Adrenito Porque puede ser clave Con, con Adrenito, con Albi Porque puede ser clave más adelante no terremoto, no, terremoto no Terremoto no, terremoto no Soy retrasado, ahí está Terremoto, mátalo Si lo matas, te lo compro Si lo matas, te lo compro ¡Boom! Claro que sí, ahí está El ser tipo acero O tipo roca O tipo fuego O lo que sea Ahí está Norman sube a nivel 22, perfecto Perfecto, perfecto. Moltes Moltes ¿En serio? Vale, Moltres. Puto Moltres. Pues el momento de, pues el momento de Miguel. Miguel gas venenoso y transformación. ¿Qué os parece? Eso? Para ver su tipo. Vamos allá. Moltres Puto Moltres Transformación no me pegará Ese, ese veneno, ¿no? Yo creo que, Espero que no Espero que no Porque sería la estrategia más lamentable Shiny Moltres Shiny Es una broma Gas venenoso No lo falles No lo falles No lo falles Somos más rápidos que Moltres Pero bueno ¿Pero esto qué es? Pero ¿Siete niveles por debajo Soy más rápido que Moltres? Vale, envenenado Otra vez Otra vez Te lo compro te compro otra vez. Vale, vale, me parece bien. Le quita mucho, eh. Le quita bastante. Vale, pero solo puedo hacer gas venenoso y no me interesa. Solo puedo hacer gas venenoso. Vamos con Genjaro, que tiene mucha defensa. Y tenemos bastantes buenos ataques. A ver, Moltres. Moltres, amigo mío. ¿Qué me vas a enseñar, amigo? Soy, soy muy defensivo. Neblina, neblina. Tiene ataques de mierda. Tiene ataques de mierda, no lo quiero decir muy alto por si acaso le quedan ataques buenos, vale. A ver, vale, el veneno le va quitando, el veneno le va quitando, el veneno le va malditamente quitando. Cola Ferrer, Cola Ferrer, no me quiero quitar vida, chupa vidas, ay, ay, ay, ay, no sé si es muy eficaz, poco neutro, no me acuerdo, oh, es muy eficaz y recupera vida, qué cerdo, qué cerdo, chupa vidas, tío. tiene chupa vidas, Cola Ferrer, a ver, vale, poco eficaz, vale, va a hacer chupa vidas, vamos a cambiar otra vez. Joder, qué cabrón, recupera vida ¡Qué cerdo! Vamos con Miguel otra vez Vamos con Miguel Somos más rápidos que este Moltres Lo cual es LOL Pero LOL enorme Con Miguel somos más rápidos Otra vez lo falla Claro que lo fallas ¡Claro que lo fallas, amigo! ¡Claro que lo fallas! Más de la mitad ya, ¿eh? Vamos con transformación Transformación Vamos a ver qué tipo es Moltres Surprise, motherfucker ¡Pau! Tengo un Moltres contra un Moltres ¡Claro que sí! Un Moltres contra un Moltres Y vamos a ganar Vale, ¿qué tipo somos? ¿Qué tipo somos? Ah, no me lo va a decir ¿No me lo va a decir? ¿En serio? ¿No lo puedo ver? Bueno, pero puedo ver los ataques viene a el hecho... Fuerza bruta Voy con otra vez ¿Otra vez? ¿Soy más rápido? ¿Otra vez? Vaya retrasados Vaya retrasados, vale, se envenena No me está haciendo fuerza bruta ¿Qué tipo soy? Bicho, bueno Bueno, bicho dragón Bicho dragón ¿Qué hace Neblina, tío? No me acuerdo No, no, quería Quería ver lo que hacía Soy retrasado Chupavidas, cuidado No me debía quitar mucho Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Vale, Neblina Que no sé por qué lo hago Porque quería ver lo que hacía No, no, no usa Es que soy retrasado Es que soy retrasado Vale, va a hacer Va a hacer otra vez O va a hacer Chupavidas Si va a hacer chupavidas Aquí puede entrar Norman Oh, mamá, este combate, ¿eh? Vamos con Norman. Ahí está. Miguel se viene. Entra Norman. Pues transformación es basura, eh. Solo nos sirve para ver los ataques. Chupavidas, Dios, me quita mucha vida. El veneno le quita menos, tío. Fuck. El Moltres de la, de la Muerte. Vamos con Genjaro, tío. Es chupavidas, es físico. No, pero es muy eficaz Muy eficaz ¿Adrenito? Vamos con un Adrenito ¡Qué combate, chavales! ¡Qué combate! Vale, haz otra vez alguna mierda de estas Venga, haz otra vez alguna cosa Que no haga chupavida, no haga chupavida, no haga chupavida ¡Fuerza bruta! Vale, bien Lo aguanto Me quita un montón Pero le baja el ataque y la defensa, eh Voy a hacer... Yo creo que no me mata la otra fuerza bruta. Voy a hacer Mega Agotar. Vamos, Neblina, Neblina. Neblina, te lo compro, mazo. Te lo compro muchísimo. Vamos, Mega Agotar. Absorbe ahí. Absorbe ahí. Poco eficaz también. Poco eficaz también. Le he queda... Está un toque. Está un toque. Está un toque. Está un maldito toque. Voy a hacer reducción. Que se muera por el veneno. Voy a hacer reducción. Sé que me va a golpear el primero, pero aguantamos ahí. Aguantamos ahí otra vez. Mm. Mm. Has estado listo ahí, eh. Has estado listo. Ahí no he podido hacer reducción. Bueno, absorber. Y Moltres debilitado. Claro que sí. Vamos. Vamos. Vale, combatazo. Combatazo. Sin perder una vida todavía. ¿Qué le quedan? Tres Pokémon, ¿no? Le quedan tres todavía. O cuatro. Tres o cuatro. Tres o cuatro. Haunter. Haunter. ¿Qué tipo era Haunter? Era cero, ¿verdad? Vamos con Albi Terremoto. Tiene poca vida, ¿eh? Albi tiene poca vida, ¿eh? Y va a ser más rápido que yo, seguro, eh. Mucho ojo. Mucho ojo. Tenemos aquí algo para el. Sí, tengo en enviteño. Vamos con Genjaro. ¿Qué... ¿Qué somos? ¿Qué somos? Leones o huevones. Vamos con Genjaro. Venga. Tenemos buena, varia... buena varianza ahora. Bu buena cantidad de equipo aquí. Buena cantidad de equipo aquí. ¿Cuántos, ¿Cuántos le quedan? ¿Tres o cuatro? ¡Dos! ¿Le quedan dos? Vale, estaba perdidísimo. Más perdido. Que un hijo puta el día del padre invite ignio, Vamos, vamos, somos más rápidos que este Hunter. Mátalo, mátalo, tiene muy poca defensa física. ¡Vamos! ¡Pau, pa, Ahí está, Hunter debilitado. Le queda uno. Le queda uno. Que no sea bueno. Uh, uh, uh, uh, uh, me ha quitado mucha vida. ¡Widdle! ¡Widdle! <ríe> ¡Widdle! ¡Seguir luchando! Claro que sí, vamos a hacer descanso por si acaso. Por si acaso. Widdle Shiny. Vamos a hacer descansito. Claro que sí Nos vamos a tomar con calma, chicos Vamos a disfrutar de este final Descanso Recuperamos nuestra vida Ahora podemos Podemos tranquilamente Esperar a ver qué hace No creo que tenga nada súper eficaz Contra Vino ¿no? ¿Qué ha hecho? Oh, mamá ¿Hueso verán? Vale, ahora va... Uh, Virgenio también Yo creo que podemos Vale, somos más rápidos Pero nos quedamos dormidos y hueso palo, vale, hueso palo, cuidado, tío Es que qué mala suerte, qué mala suerte Hueso palo, desaparece la neblina Que no sé ni qué coño hace la neblina Enviteigno, despiértate, Genjaro Despiértate, hermano Vale, seguimos dormidos Un widel que nos da problemas con hueso palo Muy bien, ahí está, perfecto Ahora sí, Genjaro Sé que te gusta dormir, pero es momento de ignio Y matar a este puto widel ¡Pau! Claro que sí Da igual, no era muy eficaz. Lo ha matado de un solo golpe. ¡pau, pau, pau, pau! Perfecto, perfecto, chicos. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué maldita mente buena! Y no ha evolucionado nuestro Magikarp. ¡Qué mala suerte! ¡Vale! Tenemos tercera medalla de gimnasio. ¡Vamos! ¡Vamos! Me has ganado, toma, haces la medalla trueno, gracias. Sí, chicos. Sí, lo tenemos. Medalla trueno. Claro que sí. Me da un, un autógrafo ¿Para qué coño es esto? Para nada, es, un, es postureo, ¿no? No sirve para absolutamente nada Y me da una MT que es... La 36 Golpe cabeza ah. Golpe cabeza Bueno Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Ha sido... Uf, ese Moltres Ese Moltres que ha sido un poco fail, ¿no? Ese Moltres no, no, no tenía buenos ataques Bueno, tenía fuerza bruta y lo una vez O dos ¿Una? Una, creo que una Vale chicos, pues lo dejamos por aquí Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo Espero que apretéis ese botón de like Como si no hubiera un mañana Dejad un super like de Compitreno Y nos vemos en el próximo episodio chicos Chao, chao